El boxeador le pide una casa al presidente, eso hay que hacérselo ya mismo. Ah. El, el boxeador dominicano Eury Cedeño Martínez mostró en un video colgado en la red social Instagram las condiciones del hogar en el que vive él y su familia en La Romana tras regresar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde avanzó hasta los cuatro de final en su disciplina deportiva. Ya dentro de la casa, en la que se puede observar una estufa de mesa de cuatro hornillas, una nevera y las paredes cubiertas de cortinas, que a la vez sirven como elementos divisorios, Cedeño se dirige al presidente de la República. La voz de Cedeño representa la realidad de muchos atletas y que, al igual que él, esperan el oído y corazón de las autoridades para cambiar su condición de vida y el de las personas que ama. Vamos a ver, aquí está. Vamos a Hola, nuevamente le habla uniceño Martínez, representante de buceo de la República Dominicana, que acaba de representar el país en Tokio, que en el video anterior de mostrarle mi vivienda, como hijo yo de mi familia, aquí está tomando la República Dominicana. Esta es la situación que vivo casa que vive mi familia mi madre y mis hermanos y una sobrina mi madre eh, se va acabando de llegar del aeropuerto miren mi pertenencia mi cosa eh, el presidente tiene mi humilde hogar miren mi medalla Allí está el bronce centroamericano, la medalla de bronce centroamericano aquí, allí está el bronce centroamericano, cuatro veces campeón juegos militares aquí en el país y así es la manera que vivo aquí con mi familia. Eh, señor presidente, le hago un llamado de aquí de mi casa, que se pueda un poco ver con mi situación y que ellos ser ayudado Eso inmediatamente, eso no es que dique, eso inmediatamente, el presidente le llegue eso, tiene que buscarle un apartamento, una casa a ese muchacho de una vez. no es. es que, sí. que, que, eh, hay que mandar papeles para... No, usted le entrega a su casa y después papeles papeleo se claro. hace de, después. Porque bueno. mire, un muchacho, mire cuántas medallas tiene. Aunque no nunca... ha representado, ha representado. Sí, no, no ganó. Una figura de, de, del ¿Eh? deporte aquí. Aunque no ganó. Mire dónde ese señor. Ah, es sí, parte ve. del alma. Hay que hay que hacerle su, eh, un apartamento, sí, que la presidencia acuda de una vez a este llamado. Porque es un personaje que no pueden mire, vivir. Humildad. É, Es muy humilde. Y él se lo ha ganado. una un, un, esas personas de quieren superarse en la vida. Aquí lo hay mucha, aquí se, se, se dice mucho, no, porque la juventud está perdida, y dice, okay, pero estos muchachos que mi, no están perdidos. Donde donde hay, hay que ayudarlo. ayudarlo. Sí. Hay sí. que motivar a la juventud. Porque por eso es que la juventud a veces no se motiva a hacer deporte, este tipo de cosas, porque es que no se toman en cuenta. Así es. Por eso los jóvenes ahora mismo lo que quieren hacer en voz quieren, porque en, en la, en la cosas sanas casi no se le toma en cuenta en lo, en lo que son los deportes y ese tipo de cosas, ¿No te y en apoyos? el arte no se le toman en cuenta en los cursos culturales, ¿Eso nadie ha sí? eso tirado así, entonces ese tipo de, ese tipo de personas, ese tipo de atletas deben de ser reconocidos, poner, ponerlo en, en, en un alto nivel para que da ejemplo. De que haciendo la cosa buena a nivel de deporte y cosas sanas, usted puede lograr muchas cosas en la vida. Exactamente. Eso parte el alma. Mire donde, no, donde ese joven tiene enganchado. Ah, la medalla. ¿no, su medalla, de ¿Eh? reconocimiento. ¿Eh? Eh, mire, mu mucha medalla en su bolseo. Que así hay muchos atletas, personas mayores que de atletas bolseadores mayores que, que, que están en la pobreza y han muerto en la pobreza. Sí. Porque son olvidados, personas que representaron el país son olvidados eh, a mí me gustan por eso mucho ver al chico sandy que él visita eh, diferentes eh, artistas Ajá. por ejemplo mira el caso de, de, de del nazareno que murió el, el, el merenguero que él fue él fue lo visitó y ese tipo vivía en, un, en unas condiciones horribles el nazareno merenguero y, y así tamborero güirero y atleta viven porque son olvidados en sí. otros a nosotros hablamos sobre de que el gobierno tiene que ayudar a todos los atletas que aunque no hayan ganado medallas tienen que darle qué se yo una compensación económica claro si un apartamento sí, sí. Y él pide una casa o sea ya obviamente él ganó los juegos centroamericanos seguro fue finalista en los panamericanos presentó representó al país, o sea, para llegar a los Juegos Olímpicos. Y miren la situación en la que está. El gobierno tiene que meterse ahí y ayudar a él y a todos los atletas eh, para que le den una casa por lo menos sencilla. Y, claro. y no solo eso, también meterse a las instalaciones deportivas. Eh, a los complejos. A los complejos lo complejo deportivos, a meterse ahí, meter mano y construirlo, remodelarlo. para Remodelarlo, que, sí. Claro, no y que dice ahí que él llegó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hasta el cuarto de final dentro de su disciplina que es el boxeo, o sea, o sea mundial. Entre los mejores ocho del mundo en su disciplina, que no es cualquier cosa. ¿no? Exactamente. Entonces tiene, tiene que mejorar la situación ahí está su madre, Entonces, tú me entiendes, muchachos jóvenes que deciden coger ese camino sano del, de, porque yo te he puesto que jóvenes así como él que se crean en esas condiciones con una con una madre y viven en una casa lo cogen en la calle y quieren hacer la cosa más este, sí. este joven con eh, cogió esa disciplina de deporte que no es fácil usted usted levantarse sin desayunar y a un ring a la, a, a la trompa o a un play a tirar pelota con el estómago vacío no o sea, es no que usted está viendo la condición mira, ahí, claro. no hay ahí no hay una, alimentación, no hay una saludable. alimentación saludable exactamente ahí no hay nada de eso somos yo, yo se corta un brazo como porque eso mira eso y... la, la autoridad de aire sector inmediatamente Inmediatamente tienen que buscarle algo a ese muchacho. Claro. ¿Eh? Me gustaría que me manden ese video. Mándame ese video si usted lo tiene. Ese ¿Eh, muchacho, vamos a subirlo a la plataforma suya y en la mía no, también. Yo lo, lo vi, incluso bueno, lo vi ahorita y no lo he compartido porque estaba aquí ya, pero yo lo, lo no, vi. Lo tiene, tengo vamos a subirlo porque que... inmediatamente el presidente tiene que hacer algo claro. Con, claro. Eh, con, con ese joven que no tenga delincuencia. Mire donde, donde le caen gotera esos títulos que él tiene, uh -huh. ¿eh? No hay, como. Sí, hay alimentación. ¿eh? entre ustedes todo. Ahí hay, hay no, hay, hay no hay una puerta que sirva. ¿Cómo va a haber un ensure que cuesta. Sí, ¿Eh? que son caros. Ese atleta, lo, lo, lo, que, lo que lleva un, un atleta a mantenerse, él, él lo hace naturalmente con domplines eh, cosas así que es lo que comen para allá y chocolate y con chocolate pan chocolate con pan pero lo, lo que lleva un atleta lo que con lo que se alimenta Paquiao y, y y el otro proteína esa gente no, esa gente no, esa gente no esa es Proteína. proteínas se puede meter siete huevos siete no porque cuando vienen no tienen para pa la casa claro. eso es. y esperemos en Dios que, no que la noticia de mañana sea que lo visitaron y que quedan de acuerdo en darle sopa, su, vivienda. su su vivienda el estamento. INVI, también la primera dama toda esa gente nosotros la vamos a etiquetar lo vamos a etiquetar y vamos a poner a la gente que que, me, que mencionen a, la, a esa gente claro eso, eso no eso es increíble Exactamente. Sí. quién sabe para viajar qué hizo ese muchacho para viajar y tú sabes que yo hacen maravillas Tú sabes, sí, pensamos, sí. con deuda Más lo que ellos pasan porque los mismos no? peloteros los mismos peloteros sí, tienen que ayudar a ese muchacho sí claro que sí los mismos peloteros sí cómo, ¿cómo, cómo me se me... llama el, el joven Eury Cedeño Martínez Eury Cedeño vamos a ver de dónde es él porque no tengo no chequea tengo ahí claro distinguido ahí. chequea ahí de la dónde romana. la romana bueno la oye romana. La atención allá la familia eh. dueña de un cierto equipo de pelota ustedes saben cuál es que claro claro metamados no, no, sí no, no, no ahí está cueto <risa> ahí está cano ahí está todo el mundo ahí están los tatis son de las romanas verdad no, Esa san es. pedro pero están ahí sí están ahí mismo san pedro, san pedro la romana como Tenari y san francisco son muchachos los metí que está todo el mundo ahorita claro. para que le hagan claro. su casa Claro, el equipo la gente de los toros. los toros menciona <risa> los nanás. No, no, claro. No, no. no, la factura, tú sabes. No, no es una ah, ayuda. Esto no está facturando, no, la, la, una ayuda, la, la ayuda que están la, la, pidiendo la, a, a ese muchacho. Espero, espero, sí, sí. La ahí entra un ladrón aqueleta. y se roba esa medalla, el muchacho, de un infarto. Cuando le va. No hay seguridad para un atleta. No. no hay seguridad. Y la cama ni se diga, eso no se puede ni mostrar. que hay que, tratar, hay que tratar, de cambiar la situación. A la gente de, de la romana, bueno, que en estos en estos días eh, eh, pasaron un, un algo, algo triste, ¿no? Algo trágico. Dos personas murieron en un incendio de la ciudad en, de una clínica allá en la, en, en la, romana. Pues junto con eso, junto con esa clínica y esa esas personas afectadas por eso, también por ahí mismo que ayuden a este joven. Sí, sí, que allá que allá hay empresas sólidas, fuertes, grandes no en la región este. Hay. Entonces, Suardo con gran chabón. con gran capital. Su alto de chabón. De, no, no, de de, Atención, Montaner. <risa> Aunque yo sé que tú eres aquí de, de, de aquí, la, de la terrena, pero vete para ya, un ratico <risa> de, No es Samaná, por ahí. La ter, la, sí, Montaner está aquí en la terrena, en la Samaná. <risa> pero que ayuden. Que claro, ayuden. porque ese muchacho es un ejemplo a seguir para los demás. Que mucha gente dice que tú ves a los chicos de barrio que tienen familias disfuncionales, y que no, esa gente no van a echar por delante. Muchos de ellos sí quieren echar hacia adelante, pero que no tienen ese apoyo, porque a las familias disfuncionales es una, que no tienen los recursos para hacerlo, ni hay quien los conduzca por ese camino, se buscan un tipo de ayuda, y no hay. Entonces, pues dicen que todos los jóvenes son malos, que todos están por el mismo camino, yo, pero como, si no hay quien los ayude y quien no los haga hacia al adelante. al principio, a los jóvenes a veces no se motivan a hacer las cosas sanas, porque no ven ningún, ningún beneficio. En el atletismo, no lo ven ni, no ven beneficio. Sí, ya una joven, un joven que hace atletismo ya lo hace por pasión, no lo hace ya porque ve algún beneficio. Y eso es así. Lo ven en la música, porque tú crees que hay mucho talento que tú lo ves eh, de repente que te salta no, porque yo canto, ah, ¿es Todo el mundo canta, sí. son de sí, no, pero eso... la... Yo veo yo da... también. Eso da pena. Tú ves, a mí como que me aflige esa sí. vuelta de coño. ¿eh? Tanta gente. Ahí está Karini que ofreciendo un millón para que lo agarren a él. <risa> ¿Por qué no mande ese millón para casa? Claro. Sentido todos raperos a también, atención, el, el Alfa, que casa Blanca, esa gente que aparece claro. enseñando reloj sí. y aparentando. O sea, y vamos a ayudar rico. al urbano, al urbano, el atención. Mismo. El Alfa, Santiago Matías, vamos Santiago ayudar, Matías. Sí. Te vamos a quedar ni me millón, porque si va, mi cámara porque te Sí, sí. La, la, no no, no. No yo no voy, yo no yo no voy en contra de eso. hay que hay que mostrar para que el otro se conmueva. No recuerda, no no, no, no, espérate, porque ¿Sí? es que no hace, no, no. Yo soy una gente que, si una gente va a mostrar, porque a veces Dios te toma de instrumento a ti, por ejemplo, la familia para que la familia ayude. Otra gente viene, la familia tiene que mostrar eso para que esa gente vea que familia no se lo robó. No se lo robó, claro. ¿Tú entiendes a lo que me refiero? ¿No entiendes? Por ejemplo, a mí me llega un aporte. Ese muchacho, yo tengo que llevar 200 cámaras. ¿Tú sabes quién lo hace porque así? Porque el aporte es oculto. Eso me pasó a mí cuando estábamos en la pandemia al principio. Sí, sí. No, que yo tengo como porque es anónimo que me están dando. Entonces yo me quedo callado. Entonces el secundero viene, se lo robó. ¿No entiendes? Pero como dice eh, Wilfrid que Karim puede hacer un aparataje, pero que lo mande los cuartos. Lo mande su artista. So influencer.